al aire. Por VTV y sus emisoras aliadas. Siete de la mañana, 19 minutos, le damos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, que además se debe sentir muy cómoda en este espacio porque este es un formato radio-televisión. Muerde radio. Radio, que nos acompaña el día de hoy, qué gustazo. Hoy nos acompaña sí. Elena Salcedo, periodista, fue directora de Radio Nacional de Venezuela y también, bueno, con muchísimos que contar de ese 11, 12 y 13 de abril de 2002. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes, los cantarines de la mañana. ¡Hola, hola, Venezuela! ¡Hola, Venezuela! Eso. Los cantarines de la mañana, que es muy grato, realmente uno despertar y escuchar, colocar BTV, y se inmediatamente sale ustedes con su canto, con el nuevo canto que ah, tiene ahora Pedro. Bueno. Nadie se atreva a cantar a esta, esta hora, ¿no? ¿no? nada más, Pedro un no, cuando usted, tan... usted esté grande, ¿qué quiere hacer? Cantante de televisión, menos. Bueno, es lo no, lo logró, acá está, canta, y es a la hora lo, lo de la mañana que no lo citó. Lo que no tiene patrocinante, ni apoyo, ni manager, pero es valiente. Pero es muy valiente. Muy hombre valiente. Pero necesario para las mañanas. Así es. Miren, vamos a revisar varios temas nosotros ahorita recordábamos un poco, y Yajure y yo en estos días hablando, y además conversando y definiendo con quién conversamos estos días, porque quizás mucho se ha dicho, pero cada persona tiene un testimonio distinto de sí. lo que ocurrió 11, 12 y 13 de abril. El tema de los medios de comunicación, alternativos comunitarios, eh, pues tuvieron un papel importante, la radio tuvo un papel importante en esos tiempos. Y si queremos recordar, Elena, eh, ¿dónde estaba Elena Salcedo ese 12 de abril de 2002? Sí, bueno, fue una, una fecha sumamente dolorosa para todos los venezolanos recordar el 11 cuando fue secuestrado el, el comandante Hugo Chávez, yo estaba en permanente contacto con Teresa Maniglia Miraflores, y a las 11 de la noche le dice, bueno, ya se lo llevaron, aquello fue, bueno, de destape de dolor y de, y de tener, ver o qué hacer para poder contribuir, porque lógicamente que inmediatamente comenzó la persecución. Pero no obstante... Eh, Ahí no hubo miedo, ¿no? Ahí no hubo miedo. Entonces allí se impuso una inteligencia que no fue para nada artificial. Uh -huh. Fue la gente buscando cómo llegar a esta fuerte tiuna, cómo resolver, cómo, cómo hacer muchísimas cosas. Y recuerdo que en una oportunidad me llamó una colega y me dice, mira, Pedro Carreño está organizando eh, eh, que convoquemos una rueda de prensa. Entonces al principio yo decía, pero ¿cómo llamo yo a, una, a un periodista y le, y le doy un seudónimo? No va a creer que soy yo. Entonces comencé a llamar a periodistas y le dije, soy Elena Salcedo. Este, era la rueda de prensa que se está convocando porque había el levantamiento en Maracan. Este Y comenzó la movilización. Luego me llama el presidente, eso fue el 12, el presidente en ese momento de Fogade, que era Rómulo Enrique. Llevecae eh, Mundial era una emisora del de de uh -huh. grupo que quedaron después de los desfalcos de del banco, que pertenecía a, al grupo... Progreso? Al grupo ajá, de, Exactamente, y, y la administraba Fogada. Fogad. Entonces me dice, bueno, vamos a convocar a periodistas para comenzar a informar desde Llevecae Mundial. Y ahí comenzamos a llamar, empiezo yo a llamar gente... Hubo muchísimas personas que participaron. Además, de, recordar dónde, estaba ubicado, su, ¿dónde está la ubicado, en Las Mercedes, en pleno centro, donde estaba el, el señor Capriles Radonsky de alcalde, pero nosotros Desde no. Desde esa sede. Nosotros ¿no? no pensamos en eso, ningún periodista pensó en eso. Inmediatamente llegamos allí, allí estuvo ¿Quiénes llegaron ahí estuvo Alfredo Palacio, recuerdo a Cristina González, estaba Vanessa Davis, estaba Ricardo. Eh, Rica no, Ricardo Molina Ricardo Menéndez Ricardo Menéndez, exactamente Ay, había muchos, muchos periodistas que estuvieron participando allí eh, y cada vez eh, que se escuchaban iban. la emisora se, iba, se iban sumando eso fue permanentemente eh, información, llamando personas para, para entrevistar ¿Qué pasa con esa situación interna? Ya este Fogade pretendía ser tomada por este, Fede Cámara y el grupo de periodistas, algunos que trabajaban allí, porque ella estaba como... Eh, una de las periodistas también que se destacaba era Lil Rodríguez, que no pudo llegar porque ella vivía en Guarenas. Y no pudo llegar, entonces estaba desesperada de Guarenas para llegar hasta allá. No quedó ningún registro de toda esa actividad que nosotros realizamos hasta la, desde las 9 de la mañana que llegamos, hasta las 3 de la madrugada cuando llega a, a, a Caracas después de haber sido este, rescatado el presidente Chávez, porque... El, los periodistas que estaban allí borraron toda claro. la. Toda no quedó el, registro de, eran, de no, no quedó de ningún registro. Todos, por supuesto, de. El jefe de prensa de. Todos de oposición. No quedó. Entonces, los. Los trabajadores, lógicamente que los operadores, estaban bastante nerviosos porque, ¿Qué? bueno, esa es su cotidianidad, todos los días de estar allí en, en las Mercedes, en una zona completamente de oposición. Sí, en y en ese, ese momento, momento, exactamente cuando estaban tomando la embajada de Cuba, cuando había agresiones, cuando había asesinatos cuando no respetaban absolutamente nada porque era una locura porque eh, estamos viviendo bajo un golpe de estado. Pero el, el, el, el pueblo chavista, ese pueblo que se moviliza, se sigue movilizando por Chávez, no le importaba absolutamente nada, sino era defender a su presidente. ...que llegara el presidente Hugo Chávez... ...exponiendo su vida, exponiendo su vida. Ahora, el papel fundamental de los medios tradicionales... ...es decir, la radio, no la televisión... ...porque la televisión... Ya sabíamos, sabíamos lo que estaba ocurriendo... en televisión ocurriendo. estaba exactamente... Exacto. ...había sido secundinada también eh, el, y vetada por bueno, sí, Enrique el, Mendoza. El papel primordial que ha tenido la radio... ...siempre. Bueno, en el caso de Fe y Alegría... ...incluso hay un libro sobre eso también... ...que escribió el compañero Javier Barrio... Eh, ellos también adoptaron un rol muy protagónico, ellos asumieron la responsabilidad también de, de informar, pese a todos los riesgos que se estaba... Que, que, que había en ese momento, pero es que eso no importaba. Lo importante era que el presidente Chávez eh, llegara y, y, y, y llegara y informar con vida. Lo que estaba y y estaba informado, exactamente. ¿Qué estaba pasando? Pues estábamos viviendo un golpe mediático sí. y qué hacían los medios tradicionales después de haber tenido aquella fiereza contra contra el gobierno. Bueno, colocar, por Don supuesto, Jerry. las comiquitas, dibujan imágenes como si la gente no se diera cuenta y no supiera lo que estaba ocurriendo. Eso, lógicamente, que ocasionó el mayor rechazo. Ese fue su repunte. Ellos estaban en ese momento en pleno poder. Ahora veamos cuál es la situación de los medios. ¿Dónde están? En ruinas. En este momento, como bien lo decía los ayer Clodovaldo eh, Hernández, en el conversatorio que sostuvimos sobre el ejercicio del periodismo, decía, ellos tuvieron una gran, una supremacía. Durante los días del golpe y previo, por supuesto, al golpe, pero que prepararon ese odio en Venezuela. Pero ahora están totalmente en ruinas. Y entonces ahora se han impuestos lógicamente que las redes sociales, ellos incluso están en las redes sociales, pero en absoluta minoría. Es decir, están igual como están todos, uh -huh. los, todos los partidos de la oposición. Ahora, Elena, los medios comunitarios alternativos, que también allí creo que fue... Hay un antes y un después de los medios comunitarios alternativos sí. en, en ese 11, 12 y 13 de abril. Exacto, tanto es así que por eso es que hoy se está también celebrando el Día de la, de la Comunicación Alternativa porque jugaron, había muchísimos medios comunitarios sí. y estaban activos totalmente, uh -huh. no se habían mercantilizado, como hay algunos que están en esa, en esa tónica, no. lamentablemente. Estaban, eh, digamos, tenían el apoyo, mucho apoyo por parte del Ministerio de Comunicación e Información, recordemos que eh, el, el presidente Chávez le dio una gran importancia a la comunicación y a los medios alternativos y comunitarios un gran reconocimiento, ¿no? Que lo siguen teniendo, ellos realmente siguen siendo importantes, son importantes. Son importantes, pero no se la le da. Información. En la actualidad no se le da el. el, el sí, ellos. La participación exacto. y el sí, apoyo ya no tiene, Sí, es sí, porque, porque él dice que solo se recuerdan en fechas muy puntuales y que sí, debe ser se un se hoy, por lo menos, hoy se van a hablar de los medios alternativos y comunitarios sí. durante todo el día, pero ya el día de mañana, dice ya nadie el se acuerda de ellos. Está allá, sí. no sé ya nadie se acuerda, ya. El, mira que la antena se le dañó, que se la. La computadora se le dañó. Yo conozco un, un comunicador popular de allá de, de, de Cojedes Que él me está pidiendo de hace dos años una computadora en mano. Yo no tengo sí. computadora. Porque la vida hasta está dañada. Y así están los comunicadores populares. Entonces, imagínense, este, es la situación de, de, los, de los comunicadores populares y de los medios alternativos. Pues, Quiero que en hablar. verdad, este.. Mmm, no tienen el apoyo necesario. Creo que se acuerdan solamente de los medios alternativos y comunitarios el 11 La de agosto de Santa Bárbara cuando Entonces yo creo que debe haber una política más constante de actuar y, y atenderlo a sí, eso Sí, eso es bastante importante lo que tú apuntas y lo que, digamos, reclaman los compañeros de los medios comunitarios, porque todavía hay una masa bien importante hay unos sí. medios muy importantes que están haciendo un trabajo relevante y son significativos la guerra mediática no se ha terminado uh -huh. ahora se, entonces, se están imponiendo a través sí, de Y ahora, de ahora la, existen la, otras, plataformas, la, esa, otras plataformas como son pero las la redes radio sigue siendo el medio que llega a todos sí. y es el medio económico y llega a todos lados Exactamente. cosa que yo lamento que no se está, que está haciendo el, absolutamente nada en, en, en política radial de Estado es decir, de recuperar la, las ondas hercianas para llevar el mensaje. Yo lamento mucho que haya caído eh, eh, la, la información oficial de los medios de los medios tradicionales, es decir, de la radio, sí, claro. porque dejamos que las ondas hercianas de otros países, por ejemplo, en, eh, de, de Colombia, nos lleguen a nosotros. Sí. Y no pero... nos lo reporta mucho en el Estado de Táchira que estuvimos sí. recientemente. No solamente por... el Estado de Táchira, bueno, por, por ser sacano, pero y... en Caracas. Usted, yo que me vengo en la madrugada de los Valles del Tuy, a Caracas, la región del centro, me agarra las la emisora colombiana. Claro. Entonces tenemos eh, eh, una penetración de las ondas gercianas Y eso atenta y contra nuestra soberanía. Nuestra soberanía. Por Entonces debe haber allí más vigilancia. Debe haber más atención y una política para, para digamos, resguardar la frontera que no es solamente para evitar el narcotráfico, sino uh -huh. es evitar absolutamente sí. todo. Y la información, bien sabemos, que es un insumo sumamente necesario uh -huh. para las personas que lo están reclamando de manera de manera reiterada. Entonces eso es parte también de lo que varios periodistas, por supuesto, hemos eh, solicitado de una manera muy uh -huh. respetuosa, al Ministerio de Comunicación, a las instancias correspondientes, que se revise la política comunicacional. Eso entra dentro de la política comunicacional. Que, el, que la señal pueda llegar con suficiente nitidez. Cuando yo escucho a algunas emisoras reclamar, aquí no se oye, aquí se cayó, aquí tal cosa se Con BTV hay que, también sí. no ocurre, con Tele Sur ocurre. Ahora, ¿cuál, cuál sería eh, eh, el papel, y nos enfocamos un poco en la radio, por la penetración que tiene sí, claro. eh, la radio? Radio. La radio, eh, pueden haber redes sociales, puede, pueden haber muchísimas plataformas, multiplataformas, sí. pero sin duda alguna la radio es referencia para estar no siempre, informado. Es ¿Cuál, ¿Cuál es el papel en estos tiempos? Y le, le consultamos a usted desde la experiencia, además, y la responsabilidad eh, que tuvo frente a Radio Nacional de Venezuela. Además, eh, Icono Siempre ha tenido un papel preponderante porque es la, la inmediatez. Está bien, lo que uh -huh. decía, pero está el Twitter. Sí, está sí. bien, está el Twitter, pero el Twitter está resumido uh -huh. en, en breve Y que no tenga saldo para, para, para, que no te para los datos. datos? Ah, ya está, exactamente, entonces tienes esa, esa gran limitación. ¿Qué ocurrió cuando el, el apagón, cuando uh -huh. hubo el sabotaje eléctrico? Entonces la gente con una pira tenía sí, su radio, no tenía el teléfono, no uh -huh. tenía el Twitter, no tenía Instagram, pues el carro pero tenía, colocaba exactamente, la colocaba la grabación, inmediatamente se empapaba y, y, la, y la radio jugó un papel importante, siempre ha jugado un papel significativo. Por lo tanto, tiene que haber reconocimiento, uh -huh. tiene que haber política de Estado lo suficientemente coherente para que se pueda no solamente llevar en el discurso, sino acompañar el discurso con la acción, uh -huh. para que las personas, la población sobre todo, que está demandando... Este es un Venezuela siempre ha vivido momentos que son cruciales. Y Venezuela es una fuente permanente de noticias. Así es. Eh, hoy, sí. hoy tenemos un, una, un bombazo, mañana tenemos otro, otro bombazo. La gente quiere, por supuesto, tener desglosada esa información. Cuando ocurrieron las sanciones, bueno, yo no particularmente considero que no hubo suficiente información para la población. Uh -huh. Hubo información suficiente cuando vino, la, se aprobó la ley antibloqueo, ampliamente. Allí uh -huh. se dio a conocer en detalle lo que significaba la, ley, la, la, la las sanciones contra contra Venezuela. Pero eso es lo que pide la gente, no que me encuesten, Ay, hay sanciones, yo digo, sí hay sanciones, pero yo no sé más nada. Sí, claro, es que, que informen ampliamente. ¿Qué, qué, el el te problema te con argumento. la guayana es equiva. Entonces hay que explicar ampliamente, así hay que informar, hay que, hay que democratizar la información. Hay que convertirse en un educador sí. con la información y no podemos nosotros y apropiarla, no podemos apropiarnos. Está ahorita esta ebullición tan lamentable y dolorosa con la corrupción que se ha que ha explotado en distintas Porque lo ha evidencia? denunciado el, pre, el mismo presidente de la ¿Pero República. Pero porque lo ha anunciado...? Ay, no no la no la incluso hay una responsabilidad también tácita por parte de los periodistas, que ayer lo analizamos en el conversatorio con Clodovaldo Hernández y con Eligio roja, que ellos a motu propio hacen las investigaciones pero no es una actividad claro. que, la, que la viene asumiendo el periodista como tal y claro. eso es una responsabilidad que nos corresponde a nosotros con la, la misión social que tenemos para informar entonces tenemos que revisar no solamente decir es que le, el gobierno no informa y nosotros también estamos buscando la información, pidiéndole exigiéndole eh, demandándole al gobierno la información entonces hay una corresponsabilidad allí en este entonces, momento ¿Qué, qué considera usted? Porque siempre se ha hablado de la política comunicacional, de que quizás no es sí. la politica, política comunicacional, se ha hecho quizás crítica. Se han pasado por momentos muy complejos a lo largo supuesto, de estos últimos años. Sí. ¿Qué, ¿Qué requiere para, para quizás fortalecer esa política comunicacional? ¿Qué se requiere? Mira, yo pienso que se requiere realmente tener como los lineamientos claros de la necesidad de informar. Eh, ¿Qué nos decía el comandante Chávez? ¿Cuál es la falla tectónica de la revolución? La falta de información. Hacemos una, hacemos algún proyecto, tenemos algún proyecto y no lo informamos. Entonces, ¿qué significa decía, no política comunicacional? Tener todas las herramientas, todos los elementos, la vocería suficientemente adecuada... ...forma uh -huh. parte de la política comunicacional. Mire, Elena, nosotros tuvimos un invitado recientemente que no es chavista para nada. No es revolucionario para nada. Y me dice... ¿Por qué ustedes, los chavistas o, los, o, o el Estado venezolano, es bueno para defenderse de lo malo? Pero no es bueno, pero bueno para decir lo que hace. Pero no es bueno para decir lo que eso, hace. Sí, exacto. Entonces, Es bueno para defenderse no... de lo malo. De lo, cuando lo atacan, se defiende y presenta argumentos <ríe> y de, a desmentir a lo que están diciendo al gobierno. Pero somos sí. malos para decir lo bueno que sí. se está haciendo. Incluso lo dijo porque dijo, están haciendo cosas muy buenas, pero no lo dicen. Pero es pero un no periodista dice... internacional. Sí. Ah, no, no, no. no, no es... Fue un invitado que bueno, tuvimos invitado, acá. Que eh... no es nada chavista. Sí, y por... oposición. Nada. Es oposición. Sí. Pero dice, pero ustedes son muy buenos para defender de lo malo sí, los, yo les preguntaba atacan. que si era un periodista porque en una oportunidad que hubo un invitado internacional a uno de los tantos eventos que se realizamos acá en Venezuela él decía eso. Ustedes no se imaginan, no valoran la cantidad de logros que tiene este gobierno sí, y, claro y no los sí, pregonan sí. no los informan. Sí, además ah. que recuerdo exactamente el día que nos sí, dijo esa frase sí. ese invitado porque él dijo hay cosas muy buenas que están haciendo exactamente. pero no lo dicen. A veces yo siempre lo digo y se lo digo, lo digo. Pero repito, ir. De ahí, de ahí, muchas veces hace más daño la autocensura que la censura misma. Lógicamente que Porque la daño, autocensura techo es techo lo que yo creo que no es, que no debo decir. Sí, es que no, es que y no la censura se imaginar no no imagina la importancia que tiene la investigación uh -huh. y la información adecuada. Por eso existe el periodismo. Sí, claro. El periodismo no existe para que saquemos nada más que propaganda. Sí. El, el periodismo existe para informar para llevar realmente los, los, los hechos minuciosos con el criterio que tiene el periodista que hemos aprendido en las escuelas que hemos aprendido en la cotidianidad para dárselo a conocer y que la gente se forme la gente se fortalezca con la información y eso por supuesto o si sea, hay una política comunicacional coherente lógicamente que el insumo del periodista que está revisando, buscando, hurgando la información entonces por supuesto la puede llevar a la población y sería un pueblo bien educado un pueblo fuerte Fortalecido, si nosotros le suministramos todos esos insumos. ¿Qué? Profesora Elena Salcedo, sentí en este momento que la profesora Elena ¡Profe! Salcedo está hablando porque despedimos a la profesora Elena Salcedo y viene un profesor de okay. hablar de economía. Vamos a hablar ahora de comunicación, economía. Vamos a pasar en la próxima parte. Gracias por acompañarnos. No, sí, gracias. Me gusto. Un placer. Destacar el papel protagónico de los periodistas sí. y de la radio sí. en tiempos sí. de dificultades. No dejamos a la profesora Elena Salcedo tomar no, café. Ay, no. todo, allí. No la <risa> Nos tranquila. vamos con María Antonieta Peña Sigamos juntos Ya venimos sí. Regresamos